Buenas tardes, estimada audiencia. Eh, es un grato placer para nosotros eh, tener esta oportunidad de compartir con ustedes eh, nuestras, eh, nuestras charlas que vamos a tratar de que poder hacer una continuación en los siguientes meses. Pero para empezar, les pediría por favor si pudieran silenciar su micrófono y apagar su cámara para poder tener una mejor conectividad. ¿Ya? Muchísimas gracias. Bien. Entonces, quiero ante todo presentarme quien les habla, es eh, la doctora Joaquín Alba jefe del Departamento de Endobotánica y Botánica Económica en el Museo de Historia Natural. Y eh, estamos eh, nosotros como parte de las actividades que desarrollamos en nuestro departamento, creado desde 1986. Eh, eh, eh, eh, nos, eh, nos aprendimos realmente en la tarea de poder investigar nuestras especies de la flora específicamente ¿eh? relacionadas dentro de este contexto de nuestra cultura tradicional peruana, intentando conocer cuáles son aquellas especies relacionadas con el uso de nuestra flora en eh, particular para cada uno de los grupos humanos que podríamos visitar y de esta manera poder, además de catalogarlos de clasificarlos, poder entender y emprender esas preguntas realmente cada vez mucho más profundas a partir de estos datos puntuales descriptivos. ¿no? Y así de esta misma forma estamos trabajando desde el tema de las investigaciones arqueológicas e ¿no? intentando con ellos tener y mantener una eh, colección eh, respectiva en nuestro laboratorio tanto para lo que quieren ser objetos desde la naturaleza de eh, eh, los trabajos de investigación enobotánica, como también aquellos como resultado de las investigaciones arqueológicas y por eso lo llamamos entonces como disciplina la arqueo en ese contexto realmente eh, nosotros eh, nuevamente como parte de este eh, emprendimiento que eh, lo hacemos en conjunto realmente en el Servicio Natural en la que con eh, las coordinaciones respectivas de nuestra Oficina de Educación Ambiental eh, intentamos mantener a todos nuestros eh, eh, personas interesadas en esta temática con charlas en las que nos permita ampliar un poco más y discutir realmente eh, en los momentos actuales por los que estamos en eh, todo eh, nuestro país y el mundo entero atravesando poder no llegar a, a desactivarnos, sino más bien seguir esforzándonos y poniendo nuestro granito de arena para que podamos compartir esto que seguimos avanzando frente a cualquiera y las duras condiciones en las que nos encontramos. ¿Sí? En ese sentido, el tema de hoy eh, lo tenemos a cargo de nuestra colega arqueóloga, Luisa Mostruza García, que nos hablará sobre la domesticación de las plantas en el antiguo Perú, un largo proceso de tendencia, una charla que tiene como objetivo dar a conocer los procesos biológicos y culturales que influenciaron en la domesticación de las plantas en el antiguo Perú este es considerado pues, como un proceso activo y dinámico que aún no combina y que surge como fuente de estudio para el mejoramiento de los cultivos también para la conservación, por ser parte de este rico patrimonio biocultural con el que contamos. En tal sentido, Luisa, eh, quien es miembro de nuestro laboratorio, es licenciada en arqueología en, en nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es asimismo egresada de la maestría en botánica tropical. Ella eh, ha concluido los estudios en esta maestría, en la mención etnobotánica, teniendo precisamente como tema de tesis que para su maestría el, el trabajo particular que ha emprendido con Capsicum, ¿no? tratando de poder conocer los usos de este género. Una comprensión desde la por 200 a cincuenta años después de Cristo y su continuidad de uso por los pobladores actuales en el valle medio y alto del río Río, ¿no? Este es el tema en el que viene ella ya desde hace algunos años desarrollando y que nos permite realmente eh, entender y conocer mucho mejor estos aspectos vinculados a este género tan importante que tuvo sin duda una influencia muy activa en la vida del poblador del ¿no? En ese sentido. Eh, eh, ha venido trabajando en esta línea de investigación y eh, trabajos figurados pues a procesos de domesticación vegetal, sistemas de subsistencia y modos de relación con el entorno vegetal en el pasado, antropología de la alimentación y conocimiento sobre el manejo profesional de los recursos humanos. Esta pues es la eh... Eh, experiencia que ha logrado y, y sigue realmente desarrollando en la actualidad en esta temática y nos complace mucho eh, eh, presentarla ahora ella también es miembro de nuestro departamento y tiene mucho interés y mucho ímpetu en seguir conociendo, investigando y desarrollando en esta temata, temática de la Arqueo Nuevo como ustedes entonces a continuación, Luisa nos presentará eh, su trabajo y quisiera darles tres este, eh, recomendaciones finales, ¿no? eh, Primero, esta que acabo ya de indicarles, por favor desactivar sus cámaras y el audio. Es importante para que nuestra la conectividad con ustedes pueda ser muy ágil y que podamos evitar estos ruidos eh, internos. Eh, las preguntas que ustedes tuvieran, por favor. Eh, les pido, pudieran eh, colocarlas en el chat y luego al final vamos a tratar de seleccionarlas entre las que son comunes y poderlas hacer llegar y, y contestar al respecto y finalmente también vamos a copiar un libro como es lo que se ha venido publicando, el libro sobre las plantas medicinales de Junín, una obra que también la concluimos el año pasado y que queremos ahora compartir con nuestra eh, teleaudiencia que nos eh, permite compartir esta tarde nuestra con, nuestra conferencia de domesticación. ¿no? En ese sentido, eh, eh, María Claudia Alvarado, quien es también eh, nuestro miembro integrante del laboratorio, será la que estará encargada de esta parte final relacionada con el sorteo. Bien, entonces eh, daremos inicio a Luisa. Buenas tardes Luisa, estamos contigo y damos inicio a tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar todos bien allí? Sí, Lisa, estoy escucha. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Como ya ha explicado la doctora Patina Bam, el día de hoy voy a explicar acerca de la domesticación de las plantas en el Antiguo Perú. Un largo proceso de convivencia. Quería iniciar esta charla con una pregunta que corre como un eje central, en realidad, eh, que va a correr como un eje central a lo largo de toda esta exposición, y es esta. La, la domesticación de plantas en el antiguo Perú influyó en la diversidad vegetal actual, es decir, eh, lo que tenemos actualmente, esta variedad que observamos, esta imagen de, de, de papas, de ocas, de maíces, ¿Es producto de la domesticación de cultivos que se desarrollaron durante una larga data en el antiguo Perú? ¿Acaso las 7000 especies eh, que conforman eh, la flora en el Perú y de esas 200 que representan el 0,02% que sustentan la vida del hombre tienen relación con las plantas que se domesticaron en el antiguo Perú? Esa pregunta la vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Bien, el esquema de exposición es el siguiente. Como ustedes ven, yo voy a exponer sobre la domesticación y va a tener, esta exposición va a tener tres ejes. El primero, los centros de origen. El segundo eje, el propio de la domesticación y los factores que involucran en la domesticación tema de reproducción, la variación disponible y la evidencia arqueológica que lo respalda. Y como tercer eje, vamos a tener uh, el producto de esta, por así decirlo, combinación de centros de origen y domesticación, es decir, el conocimiento actual, la práctica actual. Y lo vamos a ver a través de la agricultura tradicional y la conservación inicial. ¿Por qué hablar de centros de origen? Esta primera imagen que ustedes ven se trata precisamente de una propuesta desarrollada eh, en el año 1926 por Nikolai Babilov. Él fue un genetista y botánico ruso muy importante el eh, que planteó precisamente los centros de origen. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los centros de origen? Yo sé que ustedes conocen muy bien este tema. Sin embargo, vamos a reflejar un poquito los términos. Si sí, bien eh, la propuesta es del año eh, 1926, estamos hablando casi más de en realidad, 100 años, pero creo que es importante porque los, las recientes investigaciones brindan datos y brindan sustento para la propuesta de bueno, Nicolás eh, ¿Por qué es importante los centros de origen? Son considerados regiones con máxima variación genética del origen de las plantas que actualmente son cultivadas y además albergan a los parientes silvestres. ¿Y por qué son importantes estos parientes silvestres? Porque son la reserva del pool genético que permite eh, estudiar o investigar y actuar frente a situaciones de, de estrés ambiental, sequías o cambios climáticos. ¿Y cuáles fueron estos centros propuestos por Nicolai Babiló? Fueron ocho. El primero que lo tenemos aquí como, como letra A si pueden ver mi consor eh, es el cercano oriente ustedes saben que allí se domesticaron distintas especies de importancia económica actual eh, a nivel mundial tenemos por ejemplo la lenteja el trigo, la cebada pues, por el lado del cercano oriente también tenemos a la región B que es la región Indomalaya malario, perdón eh, eh, en, este, en este espacio se domesticó el pequino y la berenjena actualmente que consumimos. hacia el lado C representa el asia central. Allí se domesticó dos cultivos muy importantes, el arroz y la soja. Luego tenemos, hacia el lado D, a nueva línea. Allí se domesticó la caña de su. En este lado, que representa la letra E, estamos con África y el centro de Etiopía. Allí se domesticaron distintas especies importantes para el día de hoy, como el café, importante eh, planta en el consumo del hombre, y el zorro. Hacia el lado F tenemos el eh, Norteamérica, y hacia el lado G y H justamente el área que nos, nos concierne el día de hoy. El G, que es eh, América Central, el área de México, Guatemala, Honduras. Y el H, el área de estudio, que es el área de los Andes y de la Amazonía. Entonces, eh, quiero que quede bien en claro la importancia de estos centros de origen. Dada eh, esta eh, importancia, valga la redundancia, de la ubicación de los parientes silvestres. Bien, vamos con los términos. Domesticar. ¿Qué significa domesticar? Primero vamos a definir el término. Domesticar viene de latín domus, que significa casa. Y en palabras de casa, Esto significa que es llevar lo silvestre al hogar. En términos eh, genéticos y evolutivos, se indican que es, es un proceso de selección genética continua. Esta, ¿Este proceso es consciente o inconsciente? Ustedes se preguntarán por qué es consciente y por qué es inconsciente. Consciente porque las personas siempre eh, van a elegir los mejores frutos, las mejores semillas, los mejores rizomas. E inconsciente porque de cierta manera son los agentes eh, que transportan los eh, gametos masculinos que son los, el polen. ¿no? Y este polen pues eh, fecunda también a otras plantas en el traslado, en sus rutas migratorias han llevado de por sí en su cuerpo, en sus prendas en sus instrumentos estos, eh, este pueblo entonces es también un agente inconsciente de por sí de esta continua selección genética he querido colocarle dos imágenes que me parecen importantes porque está relacionado con el, el largo proceso de la domesticación, es la cultura familiar entonces, cuando se preserva ese tipo de de técnicas eh, tradicionales, eh, sobre todo de, de trabajo comunal, en beneficio de todos. Y por otro lado, he querido colocarle el otro extremo, el de África Oriental, eh, de mujeres cultivadoras, agricultoras del distrito de hoy, en Uganda. Vemos particularmente que en su mano tiene una lagenaria y no he querido poner con intención, porque según, eh, bueno más adelante también lo voy a explicar, pero según los datos eh, genéticos, y moleculares indican que la el origen de la alagenaria se encuentra en África. Sin embargo, en el Perú tenemos eh, data muy temprana del uso de la alagenaria. Entonces, para eh, vale la pregunta, ¿hubo alguna relación? ¿Estamos hablando de sitios independientes de domesticación o áreas independientes de domesticación? Para culminar con esta imagen, bueno, vemos a la mujer que está dispersando las semillas. Eh, en Uganda las mujeres eh, que cultivan son las principales o las principales eh, poseedoras del conocimiento de la familia, del cultivo. Por eso que he querido colocar esta, esta imagen. Vamos con la siguiente. Bien. Vemos dos imágenes. Una que implica el acto de domesticar y la segunda que es, es el cultivar. ¿Domesticar y cultivar significa lo mismo? No. Vamos a explicar por qué. Según la RAE, cultivar significa dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que se cultivan. Entonces es una acción, pero no de por sí es un proceso como implica la domesticación. Pero lo que sí es importante es que cultivar fue el primer paso para el inicio de la domesticación. a ver algunas fuerzas evolutivas que intervienen en la domesticación aquí quiero incidir en los factores culturales y biológicos porque eh, voy a tocar ello ¿por qué cultural? a ver, domesticación, el primero de ellos, vamos a ir en sentido horario la domesticación del paisaje eh, se sabe que el primer manejo del hombre o el primer acto de domesticación el paisaje. El manejo de ecosistemas, de animales y plantas se practicó por los seres humanos mucho tiempo antes que se adoptara la agricultura como forma principal de subsistencia. Hay registros e investigaciones eh, que indican en las sabanas africanas, eh, por ejemplo en, en Papua Nueva Guinea también, de quemas intencionales de 50.000 años. En Papúa, Nueva Guinea, eh, los datos que, alcanz que alcanzan aquí son cerca de 30.000 años, de la tala de árboles. Entonces estamos hablando de registros también intencionados por el hombre. Luego tenemos a la selección. Como ya había indicado anteriormente, la selección ha sido un factor sumamente importante en este proceso de investigación porque el hombre siempre va a querer obtener de ello... Eh, los mejores frutos, y aparte va a querer satisfacer las necesidades básicas de su alimentación, sea para utilizado para bebida, para alimentación, para cubierta, para protegerse, o simplemente también para pintura o cualquier tipo de, de acción o necesidad que se necesite cubrir. Asimismo, hay otros términos genéticos, ¿verdad?, que involucran este campo, por ejemplo, el flujo genético, la deriva génica y la endogamia, que son eh, más transferencias de genes entre poblaciones, que se da por el, el movimiento de gametos eh, de polen, como ya lo había indicado inicialmente, y también por propágulos sexuales, es decir, por las semillas, por, la, por los rizomas. Entonces, estas fuerzas evolutivas hacen y generan un impacto en este proceso de domesticación. El hombre como primera práctica de domesticación es evidente que estuvo en el medio natural y llevó las plántulas que encontraba allí luego de haber observado su crecimiento, lo llevó a los sitios que él vivía, es decir, sitios antropogénicos, y comenzó a experimentar con ellos poco a poco. Entonces hubo allí un, hubo ya un flujo génico, una deriva génica, una transferencia, como se dice, de genes entre las poblaciones que eran controladas en su ámbito de acción, dentro del propio sitio o, o lo más cercano en sí. Bien, vamos a ver ahora qué efectos o qué eh, características morfológicas, porque lo que vamos a tocar es morfológico, eh, observamos como la domesticación. Uno de ellos es el gigantismo, es decir, obtener una parte, eh, la parte deseada de manera pues, grande eh, un primer ejemplo es el Paseo de los Mnach que tenemos aquí, el payar ¿no? en esta imagen del lado izquierdo podemos ver un payar silvestre y hacia arriba vemos el payar domesticado entonces vamos viendo ver un crecimiento de, este, de esta de realidad, esta legumbre deseada Asimismo, hacia el lado derecho, aquí, vemos una fisale filialéptica, o conocido como tomatillo. Vemos también que el silvestre es mucho más pequeño y el domesticado más grande. Otro efecto de la domesticación es el adelgazamiento de la testa. Esta testa, eh, para ponerlos en términos eh, sencillos, es esta primera cubierta seminal de la semilla. Es, es como decir, la cáscara. Eh, y este, esta testa eh, pierde, hay una pérdida de la dormancia. ¿Y qué es la dormancia? Es eh, el, el intento de permeabilidad de la planta. Es decir, la planta se vuelve permeable, se vuelve fácilmente permeable. Y es así cuando el agua se introduce fácilmente la testa, eh, esta permite su germinación. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, entre una semilla silvestre y domesticada. Quería colocarle a una investigación aquí de Bruno, de la un quinoa, conocido como el quinoa, que identifica precisamente en el 2005, cómo serían estos cambios, estos cambios eh, morfológicos y, y también pedoquílicos, que son características físicas. Vemos que una semilla silvestre, y lo señalado aquí como una línea roja, y en este grosor, presenta un mayor grosor, sin embargo, hacia el lado... Eh, vemos que eh, la testa es más delgada, entonces vemos una disminución de la testa y esta permite prácticamente la permeabilidad de lo, del agua para que crezca. Entonces vemos allí un, un efecto claro de domesticación. Otro factor de la domesticación es la pérdida del mecanismo de dispersión. Eh, he querido explicar y voy a explicar a lo largo de la charla, el género cápsico, porque en realidad es, una, es, una, es una, un género bastante versátil y que permite explicarlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, tenemos hacia el lado izquierdo el fruto silvestre, el género cápsico. Vemos que el fruto, oh, sí, no que mucho, como ya lo habíamos indicado anteriormente, es más pequeño, y además los pedúnculos, que es esta estructura que sostiene el fruto, eh, permite y se, y se cae fácilmente. Por otro lado, el fruto domesticado no es así. El fruto domesticado, eh, dada la, la fijación del hombre por tener frutos más grandes, eh, eh, el fruto domesticado no, no cae, el pedúnculo lo sostiene. Y, y es por eso que los pedúnculos en las especies domesticadas son curvos. Y en los silvestres generalmente, siempre es esto, pero generalmente son rectos. Entonces, eh, entendemos ahora una mejor diferencia entre un fruto silvestre y un fruto domesticado a partir del estudio del de pedúnculo y también del fruto, un fruto es mucho más grande y no permite justamente eh, la caída al suelo o a cualquier otro, cualquier otro lugar. ¿no? Entonces, no hay manera de que las semillas se dispersen. En esa misma línea, he querido... Bueno, Querido, eh, he intentado eh, tratar de explicar eh, cuáles son eh, las fijaciones o mejor dicho, lo que el hombre observó en las plantas, por qué las seleccionó. Uno de ellos es su distribución, es decir, cómo se comportaban ellas en el campo. Eh, he colocado aquí una imagen de, bueno, de la mito mexicana que utilizaba pues, el cultivo de la calabaza junto con el maíz. Pero en el caso andino también hay ese cultivo asociado. Por ejemplo, tenemos a la mayua, a la oca, al mismo maíz que tratan de, de cultivar los puntos para obtener todos al mismo tiempo la cosecha. Luego también tenemos otro tipo de observación que tuvo el hombre, la abundancia, que es una abundante Así mismo tenemos el comportamiento de la planta. Eh, ellos observaron que plantas crecían de forma... Eh, mal o eran perennes, entonces vieron allí eh, la importancia que tuvo este factor en la obtención de, estos, este, de estas especies para su uso. Pero las propiedades, el hombre siempre va a eh, tratar de obtener los cultivos para su beneficio propio, para satisfacer eh, beneficios de salud, es decir, medicinal, eh, sea de recipiente, como en este caso, la lagenaria lo utiliza... Evidentemente para ser utilizado como un, un utensilio, un recipiente. Y por último, tenemos eh, este factor de las funciones asociadas a la reproducción. El hombre andino, eh, el hombre costeño del antiguo Perú, fue un gran observador de la naturaleza. Y eso se puede observar. Y un colibrí que está precisamente eh, polinizando una planta. Entonces el hombre asoció esta relación entre planta y animal y sabían que al tener contacto es, eh, este animal con la planta o cualquier otro tipo de ave, porque las aves son las principales eh, polinizadoras de, de las plantas, eh, sabían que al tiempo iban a tener pues, un, el fruto o la cosecha de, de algún cultivo pues, que hayan estado interesados. Entonces el hombre asoció siempre esa, esa necesidad, esa, este, esa importancia luego he utilizado esta propuesta de Jarls porque me parece eh, la más acercada para esta ponencia en donde le indica eh, la intensificación de los cultivos hasta llegar a la agricultura tenemos en primer orden el cultivo a menor escala luego con el tiempo, con los años eh, se consiguió un cultivo a mayor escala y finalmente se llegó a la agricultura los tres tienen un principio en común se diferencian por la intensificación eh, y en el caso de la agricultura ya un manejo de la tecnología hidráulica de una tecnología eh, relacionada ya con la obtención de mayores productos pero los tres tienen un principio que es el sistema de reproducción y variación disponible que es lo que he querido colocarles acá y está en rojito y qué es esto. ya hemos hablado del sistema de reproducción de las plantas y quiero explicarles sobre la variación disponible y sobre todo la variación intraespecífica. ¿Y qué es la variación intraespecífica? Es aquella diferenciación fenotípica, es decir, los rasgos que uno ve, los, ra los rasgos que uno observa, entre individuos de una misma especie. Y por eso les decía que la GIC la perfección en esta explicación. Eh, pero primero voy a eh, definir qué es la variación interespecífica. Está relacionado con la percepción sobre qué especies son más efectivas que otros. Se dan cuenta, entonces son las especies que al hombre le interesan. Esto tiene dos connotaciones. Está relacionado con lo biológico, porque evidentemente es un proceso biológico, pero también relacionado con lo cultural, porque el hombre siempre va, a, como ya les había indicado, a satisfacer sus necesidades básicas y las va a asociar justamente con ciertos eventos utilizar ciertos eventos. Y de allí la importancia del estudio de esta, eh, de esta variación intraspecífica e intraspecífica. Intraspecífica entre los individuos de la misma especie y intraspecífica entre estos individuos. Y bien, estos están relacionados, eh, y tiene los principios, con la propagación de sus fenotipos en las unidades naturales, lo que le decía al inicio. El hombre va a ir al medio natural a observar y a extraer estas plantitas y llevarlas a su lugar. Y luego va a tener este otro proceso, precisamente, llevarlos a los sitios antropogénicos a través de propágulos sexuales o sexuales. Y bien, por eso el estudio de la arqueobotánica es importante y a través, eh, en este caso he querido colocarles el estudio de los rasgos macro, porque permite eh, diferenciar la importancia entre especies. Y en ese sentido he querido colocarles esta investigación sumamente importante y rescatable de y Hastor del 2014, que se investiga en el sitio de y Paredones. O sea, Saben que tiene una antigüedad de 8.900 a 3.500 años antes del presente. ¿Qué han descubierto ahí? ¿Qué han identificado? El uso diferenciado de esta variación intraespecífica eh, de los usos del ají. El género cápsico que no es el uso del ají es el ají, pertenece al ají, y eh, bueno, entre las especies de género cápsico tenemos el cápsico bacato, que es el ají amarillo, el frutense, el lo que se conoce un ejemplo de ello el pipí de mono, el cubeses, el tan consumido rocoto y el chinense, el asilismo, los he colocado arriba para que tengan una referencia ya han encontrado esos bueno han encontrado que a lo largo de todas las fases de consumo, hay una preferencia en sus inicios de, eh, de guacatea y paredones, del consumo de eh, todas estas especies. Sin embargo, observan que para la fase 4, el color rojo, que significa el capsicumbacate, es decir, el azul amarillo, va aumentando. Y los otros también, de cierta manera, van aumentando, otros disminuyendo, y finalmente, para llegar a una fase 5, en donde hay una prevalencia notoria del Capsicum Bacatu, es decir, de la gira marina. Y ahora, se preguntarán, ¿está bien? ¿Pero en qué contextos serán estos? Bien, ellas también explican este tema a través de los contextos arqueológicos. Y definen dos. El rojo eh, son los festines, y eh, festines o eventos rituales, que ya se las explican así, y contextos residenciales tenemos el taxiconchinense a ver les recuerdo es el agilimo. hay una preferencia moderada del ajipipi de mono también una preferencia moderada sin embargo para el caso del Capsicum, Pube, eh, pa, perdón bacatum, el ají amarillo hay una prevalencia un notable consumo para eventos rituales eventos festivos de la misma manera que eh, bueno otras especies no pero el, el, el consumo de pacho de para eventos rituales es más y el veces más bien está más relacionado con los demás a lo doméstico. Recuerden que estamos hablando de 8.900 años antes del presente. Ahora, para no perder la línea y para no alejarme mucho, he querido relacionar este trabajo porque fue una fuente importante eh, inicial para esta investigación eh, de mi autoría, que eh, es parte de mi tesis, justa, justamente conjuntamente con la doctora Luisa eh, Díaz, que es mi asesora y la eh, doctora Inaltán eh, un estudio de las especies del género cápsico en Guatapullano eh, pero ya asociados al periodo intermedio temprano entonces, y solamente voy a presentarles ciertos datos porque esto está próximo a publicarse, y bueno allí he encontrado también frutos de cápsico estos son los frutos que se encontraron y bueno, estoy encontrando no, no voy a presentar todos los datos evidentemente porque no es la intención de la charla pero también estoy encontrando una preferencia al consumo y esta tabla de mis propios resultados de las semillas actuales y las semillas arqueológicas eh, una preferencia del cápsico en batata, del eje amarillo en eventos rituales eh, y el uso de las otras especies para eventos domésticos Estamos hablando del 555 al 650 después de Cristo. Estamos hablando casi 6.000 años después. Entonces, eh, el estudio de esta variación intraespecífica ha permitido diferenciar el, el uso diferenciado eh, de estas especies y además asociar a preferencias de consumo según los contextos en donde se encuentran. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia arqueológica? es en realidad lo que, eh, lo que llama en realidad la atención ¿Qué nos dice, a ver, el Valle de Manchó, que se encuentra en la costa norte del Perú, es en realidad una, eh, bueno, a través de los estudios de Dile High, es una caja llena así de, de sorpresas porque nos brindan cada vez datos, y datos más no tempranos y se lo voy a mostrar mostrar. tenemos aquí a la quinoa, al que no quinoa, he, tra he tratado en realidad de buscarle los fotos de los, las publicaciones que corresponden a las publicaciones en algunos casos he eh, tenido de otras, pero he querido colocarles tal, tal como los he encontrado a ver, tenemos el aquí como le indicaba la quinoa está asociado a un fechado de eh, 7000 años eh, antes de presente eh, y dónde ha sido en lugar de la investigación según eh, datos eh, ya genéticos y esta información, bueno, la he obtenido de, eh, de una publicación que realiza Pickers en el 2015 en un libro de domesticación en el continente americano. Indica acá, a ver, indica que el probable lugar de domesticación de esta especie está en el noroeste de Argentina, en el altiplano del sur de Perú y de Bolivia. Pero sin embargo, ¿no? sin embargo, estamos encontrando esta especie en la costa norte del Perú. Entonces... Hay una, una diferencia bastante grande. Vamos a ver otro caso. El caso del Araquis, del Bañil. También en este mismo sitio, en el Valle del Mancho, hacia bueno, también 7.000 años antes del presente, estamos encontrando el Araquis. En un consumo bastante antiguo. Pero su lugar de domesticación, según los datos genéticos que nos dice, está en las estribaciones de los Andes y noroeste de Argentina. Entonces, en realidad el otro lado. Sin embargo, lo estamos encontrando cerca a, a la línea del normal. Luego tenemos la Cueve y Tarrero, se encuentra en la Serramí, en Ancash. Estamos encontrando el tallado Y su probable lugar de investigación se encuentra en la pendiente este de los Andes de Perú, Bolivia o noroeste de Argentina. Ya estamos yendo un poco más al sur. No podemos dejar eh, de, de mencionar el maíz. Querido primero mencionarles eh, todo lo relacionado con los granos y las legumbres. Mencionar la quinoa. Y ahora voy a presentar el maíz. El, perdón, el maíz. ¿Qué nos dice el maíz? Según las investigaciones de Guacaprieta y Paredones de Growman del 2011, un, eh, un fechado eh, ha indicado que se trata de eh, un que tiene una antigüedad de 5.245 al 300 antes de Cristo. Por otro lado, he querido aquí compartirles también una referencia del de garata, del, del consumo del maíz en México, que es en realidad uno de los pecados más antiguos para ellos, de cerca del 3420 antes de Cristo. Entonces estamos hablando del sitio, de sitio aquí de, de Guacaprieta mucho más temprano, la intención de colocarle estas eh, dos eh, fechas no es decirles eh, que un sitio es más antiguo que el otro, para nada. La intención más bien es eh, brindar eh, y corroborar los datos de que hay eventos independientes de la domesticación. ¿Qué otra más a ver? Tenemos por aquí a la cucúrmita mochata, Zapallo, a la máxima también, que también están viniendo, por ejemplo, la mochila que está viniendo también del valle de el eh, que tiene una antigüedad de 7000 años antes del presente también viene del Nanchot eh, miren su antigüedad 9.240 años antes del presente es uno en realidad de los más antiguos registros que se tiene del el uso de, de esta especie en realidad diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora luego, en una eh, investigación previa desde el 2007 y este es del 99. Eh, también en el Valle de Nacho, en las piedras y tierra blanca, y en esta encontró eh, también fragmentos eh, de, de la púrbita que data de 5.000 a 4.000 años antes del presente. Luego, en el 84, también estamos encontrando eh, sitios cer eh, fechados cercanos, pero ya en el Valle de Casma. Esto es en el Valle de Nacho. Y esto es en el Valle de Casma entonces estamos hablando de sitios que están siendo eh, bastante tempranos y que presentan un variado registro y acá se ve precisamente la variación lo que le refería la variación específico el eh, hombre ha seleccionado siempre los cultivos que les son beneficiosos eh, que les favorecía más tanto en el consumo en el utilitario porque un cultivo no solo se utilizaba para una cosa sino era utilizado para varias cosas y bueno y también el, la probable área de investigación de la furbitácea se encuentra en el noroeste de Argentina, Bolivia oeste de Perú. Entonces seguimos en ese rango, en el sur y hacia el este. Sin embargo, nuestros sitios siguen pegándose al mar. ¿Qué tenemos para el caso de los eh, tubérculos? En el valle de Casma encontramos el camote, Equipo eh, mea patatas. Eh, un gen allí ha encontrado eh, este espécimen eh, con una antigüedad de 4.914 al 4.287 antes del ¿eh? presente. En el valle de Casma, eh, en Pampa de las Llamas, también se encontró un espécimen de Camote eh, asociado 1900 a 1800 antes de Cristo. Pero ¿qué nos dice el área de domesticación? Los datos eh, moleculares y personales. Que su probable área de investigación sea las tierras bajas del noroeste de Sudamérica. Bien, ¿cómo no mencionar a la canadulis, la chira, este rizoma tan... tan consumido sea del almidón? Es decir, actualmente consumimos otro tipo de, de, de, de rizomas o eh, tubérculos que nos permiten una mejor sociedad. Estamos. Nos sentimos, pues, por así decirlo, más llenos. Eso nos permite tener actividad por más tiempo. ¿Dónde encontramos esta chica? También vivo en una, en Pampa de las Llamas, en Valle de Casa, me una antigüedad del de 2250 al 1120 a.C. Volvamos al Valle de Nunchak para no perdernos ahora con respecto a eh, las plantas que son utilizadas como especias. Y también como narcóticos y bueno, algunos tubérculos que, que complementan también esta información ya lo había referido eh, en el Valle de Chicama en, en, también en Nanchoc, en el sitio de Bacapieta, pues, los el uso, de, de la G, el uso diversificado en la JI. Eh, para el lado también del Valle de Manchoc, en, en el lado norte encontramos pues uno de los registros más antiguos de la costa que tiene cerca de 7120 años antes del presente y su probable área de domesticación, según los datos moleculares, indican que está hacia la pendiente oeste de los Andes, eh, norte de Perú a Colombia. Entonces, eh, al menos hasta aquí, hasta la coca, hay una relación al menos de, eh, física, ¿no? De, entre sitio de domesticación eh, y área de domesticación, según los datos moleculares, y los lugares el lugar en donde se hallaba. Pero tenemos a ver también la coca en el Valle de Chile, en Paloma, en la costa central. Eh, allí la boca, esta es una referencia actual, en la publicación, disculpen, no encontré la, la foto de referencia. Eh, ¿Qué nos dice la boca? ¿Qué fechado tiene para Paloma? Cerca de 5.500 años antes del presente. Y su probable área de investigación se encuentra al sur de Perú, al noroeste de Bolivia y al noroeste de Argentina. Entonces volvemos a lo mismo, hacia el lado oeste y hacia el lado sur de Perú. Bien, voy a hacer un recuento de todo lo que he indicado. Tenemos aquí, cercano a la línea costera, el Valle de Manchor, el sitio Bacapieta que había mencionado, Guayunalos, Avilanes, Paloma, quebrado a Guay, que está más al sur. Eh, mencionado también Carrero y he colocado también Pará. Eh, ¿Qué hubo un mayor cultivo de todo lo presentado? ¿Qué nos indica qué preferencias tuvo el antiguo poblador peruano? ¿Hubo un mayor cultivo de legumbres, de grano, de tubérculos? Y vegetales y bueno he colocado este este este este orden de especies eh, dada la antigüedad ojo no quiero eh, no es mi intención de que bueno de que se malinterprete de que qué, eh, qué alimentos fue eh, más antiguo no sino es mi intención de, de, comparar, de, de, de comparar y hacer como un recuento de, lo, de, la, de, de los pechados que tenemos hasta el momento más antiguos, pero no necesariamente quiere decir que sean eh, tal como indican, sino porque hace falta mayor investigación. Tenemos como eh, uno de los eh, cultivos más antiguos, el vallar, lo encontramos en Guacaprieta. En segundo lugar tenemos a la elagenaria cisteraria, al mate, y acuérdense de lo que le decía, los datos taxonómicos del mate y de todas las está esta viene más de África. Entonces estamos viendo allí una conexión eh, bastante cercano, quizás estemos hablando de, de, de lugares independientes de la domesticación. En tercer lugar tenemos, eh, en términos de antigüedad, al araquis, al maní, encontrado en el ancho, eh, el, el que y en quinoa, en el ancho, también el maíz en guacaprieta, eh, eh, tenemos el algodón, fibra tan importante que ha sido encontrada en guacaprieta, tenemos el uso del ají, eh, un poquito más reciente, eh, la uva el chillón, el camote ya se encontrado en Guayuná, el zapallo en Guayuná, y la chile en Guaynuná también, y finalmente, un poquito más reciente, la, la papa, encontrados en, en Antón. Entonces vemos, evidentemente, un consumo principal de lo que son las legumbres, que son los granos, eh, y en tercer lugar ya eh, las especias y finalmente ya los, los rizomas y los tubérculos. Bien. ¿Qué nos indica esto? Los lugares de domesticación de estas especies están, de todas las especies, están eh, brindando datos que se encuentran en la región sur de la argentina en Bolivia y noroeste de Argentina. Entonces, eh, es evidente, como ustedes habrán visto y bueno, se percibe que en este tránsito del área sur hacia el norte hay sitios mucho más tempranos. Eso es evidente y las excavaciones arqueológicas están demostrando eso. Entonces, eh, es importante mencionarles esto porque es importante investigar con respecto al estudio de, eh, de la domesticación de estas plantas. Bien. En la revisión de este trabajo, no podía dejar de pasar la Amazonía, porque me pareció eh, sumamente importante, aunque sea hablarlo de, de manera corta, pero mencionaba. Y que más está una publicación presente, en, de Lombardo de Iliarte, creo que se fue publicada en marzo, en abril de este año. ¿Y qué nos está indicando? Miren, miren los datos. La doctorita, el zapallo, es, han arrojado un estudio de, de, de datos de mil años, años a, a, antes del presente, de la misma manera que la yuca y el maíz. Entonces, esto es en los de, de mapos en Bolivia. Entonces, esto quiere decir, evidentemente, que estamos hablando de sitios independientes de domesticación. La domesticación no ha sido unidireccional, ha sido multidireccional. Esta se ha acoplado a otros sitios en donde eh, las personas le daban el tratamiento respectivo, querían satisfacer ciertas necesidades, y bueno, se acondicionó a las necesidades de cada población. Así que no podemos hablar de una sola línea de investigación. Y la mazanía cada vez más nos sorprende con sus datos. Bueno, esto es parte también de, de la investigación en Nature, eh, del embargo de este año, de, de donde han encontrado justamente esta evidencia de los citoritos de maíz, de la yuca, de la calabaza y de otras, también este, de, otros, de otras especies ya un poco más actuales, por ejemplo el arroz. ¿no? Eh, pero los datos, eh, los fechados radiocarbónicos calibrados son los que he colocado en la, la, la diapositiva anterior. Y bueno, en esta última línea, ¿cómo relacionar lo actual? ¿Cómo relacionar que este proceso de investigación sigue vigente? Hablamos a través, o lo voy a explicar a través de la agricultura familiar y conservación. Eh, esta investigación ha sido llevada a cabo por el INIA entre el 2001 eh, y 2005 eh, registraron aquí eh, distintos mecanismos tradicionales de intercambio de semillas entre familias y entre agricultores eh, para cultivar eh, en sus chacras y así mantener la variedad de los cultivos nativos del Perú sea esta en su forma silvestre o domesticada ¿Cuál, la, ¿Cuál era la finalidad de esta, este proyecto? Eh, la conservación de los recursos genéticos. Ellos investigaron 162 comunidades en 12 regiones. ¿Y por qué la importancia de la conservación en situ Porque querían registrar la agrodiversidad en sitios donde hay prácticas tradicionales actuales de cultivo. Y eligieron para ello las semillas. ¿Por qué? Porque la semilla tiene un rol primordial en la conservación y en el mantenimiento de la diversidad en las chacras de los agricultores. Es un, eh, la semilla en realidad encuelve una serie de conocimientos y técnicas de su cultivo con la intención de tener una variedad de cultivo, de la, de la variedad de la agrodiversidad. Y entonces, eh, bueno, ellos han investigado a través de, de las rutas y modalidades. Las rutas que ellos definen a través de ferias, de rutas o caminos que las personas eh, se, eh, bueno, caminan, transitan, eh, y se forman así los caminos de semillas, eh, a través también de fiestas, de mercados, o ferias locales, que eh, actualmente existen, y la gente del Puno eh, también eh, realiza este tipo de, de eventos. Eh, yo quería solamente registrar tres. Eh, el de Pisa eh, Ayacucho y la Amazonía ¿sí? eh, ¿Qué modalidades utilizan? El trueque ustedes saben que el trueque ha sido pues un mecanismo de intercambio eh, considerado el más antiguo y ¿cuál es el principio del, del trueque? Es dar eh, los productos que no crecen en tu área geográfica intercambiarlos por otros por ejemplo, puedes intercambiar frutos, granos, por cultivos tales como oca, o yuco este, o, o, o, o, y papa. No, también tenemos otras modalidades, como la herencia, cuando, bueno, cuando una familia decide, cuando un nuevo integrante o bueno, una, un hijo decide formar su hogar, tiene como herencia también las semillas. Tenemos también como regalos, como conviventa, como pago por trabajo también las semillas, eh, como préstamos como hallazgos, eh, como robo sustracción de también en algunos casos, y además lo principal el intercambio familiar, que forma parte de la base de la agricultura familiar. Además también cuando eh, hay eh, trabajos eh, que se realizan, la paga se realiza con semillas, porque para ellos la semilla es vital. La semilla te da de comer con respecto al, al cultivo, ¿no? La cuidas bien, la proteges, controlas bien todos los agentes que pueden afectarla, Van a dar de comer, te va a permitir la sobrevivencia. Bueno, ¿qué han investigado ahí? Justamente rutas de semillas, esto es en Pisa, en Cusco, rutas de semillas de quinoa y de maíz. Eh, los habitantes de Cusco vemos cómo diferentes eh, variedades de maíz eh, intercambian, intercambian y transportan estos eh, maíz con sus, eh, con sus eh, agricultores, con otros agricultores de Pisa, a Cusco, de Sipuani, a Chico, de Marangani, a Cuyo Grande, a diferentes regiones. Entonces ellos han querido registrar esta diversidad, este intercambio genético de estas poblaciones por medio de la ruta de estas semillas, sobre todo de la quinoa y del maíz. ¿Qué tenemos en Ayacucho? Pues un intercambio también de semillas de papa entre pobladores de Guayay. esto está en Uripocha, Vemos aquí en la foto, pues, dos eh, agricultores que están intercambiando papas, precisamente. Del total de las rutas identificadas, 51 corresponden a los cultivos realizados eh, que intercambian arracacha, papa y quinoa, y 77 cultivos asociados, la macho, el, lupo, el lupo y el yacón. Esta es la ruta de Sevilla de los Lulcochi y de los Vinti. Eh, rutas de semillas entre unicocha, en pinchos y Tampos, las rutas de la papa nativa encontradas en las comunidades de Cazancaico, Cochapunco, Cuncahuaya y Casacruz Se traslada en época de cosecha bajo, bajo la modalidad de intercambio o cambio por trabajo de los, y así a referencia. Vemos el traslado de las rutas de semilla entre las mismas, eh, las mismas comunidades y así se mantiene la agrodiversidad, la biodiversidad de, de las plantas. La región de la Amazonía no está alejada de esto. También en esta región, en, en el distrito de Mazán, se han registrado, eh, se han logrado identificar 59 rutas de, 59 rutas de semillas, de las cuales 46 corresponden a cultivos previsados, tales como maíz, camocamo y tres Y 13 cultivos asociados, aguaje, copón y maní. Se observa que 46 rutas de estas son de uso frecuente. Vemos eh, en la imagen... Dos agricultores que están intercambiando precisamente semillas. Y no solamente intercambian semillas, intercambian conocimientos de técnicas de cultivo, de riego. Entonces, hay una práctica, un conocimiento detrás de, de este intercambio. Finalmente, para no abrumarlos tanto, eh, presento las conclusiones. Los centros de origen y los lugares que presentan los primeros indicios de domesticación representan el manejo de la diversidad de los recursos genéticos que a la vez continúan siendo espacios socioculturales. La domesticación involucra a eso, la biología y la cultura. En estos lugares, la agricultura tradicional y la conservación in situ han sido los principales causantes de la diversificación de los cultivos. La selección artificial, vía la mano del hombre, ha sido el principal factor involucrado en la generación de la diversidad vegetal. Es fundamental por ello considerar la domesticación de plantas como procesos vivos, vigentes, y que pueden ser documentados como centro de diversidad biocultural. Para no irnos muy lejos, actualmente estos procesos reflejan lo que pudo haber pasado, no de, no de manera real, claro, ¿no? eh, porque hay una serie de factores que han alterado esta situación, pero actualmente somos testigos de este proceso de domesticación, viendo justamente este intercambio de semillas. La domesticación continúa, y además eh, el proceso en sus cultivos existentes, así como en especies, bajo procesos iniciales de domesticación. Estos pueden ser considerados recursos genéticos de importancia en el futuro. Bueno, eso es lo que he querido compartir con ustedes esta tarde, espero que haya sido de, de su agrado, y bueno, estoy atenta a todas las preguntas que, que vengan. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Luisa por tu excelente presentación. Estamos eh, muy complacidos con, con la información y la compilación de toda esta eh, información que nos da sobre esta temática de la domesticación que es bastante compleja, pero miradas en esta oportunidad desde tu enfoque, nos permite entender mejor cómo, sí. eh, cómo realmente se procesó toda esta actividad y se evidenció realmente esto que nos indica, esta circunstancia activa y dinámica que aún no ocurre, ¿no? que aún no ocurre, y como bien nos has mostrado con tus ejemplos tanto para la región andina como amazónica. Muchas gracias y vamos a pasar entonces a, a, a mirar algunas de las preguntas que nos han dejado el chat, Lisa. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, tenemos una pregunta del primer limpio de Canagua. Él eh, eh, eh, nos indica, nos hace, nos hace la pregunta sobre si es posible precisar la cronología de la domesticación de los tubérculos, granos y camélidos en la zona andina. ¿Tienes alguna referencia al respecto? Luisa. Luisa parece que ha sentenciado. unos instantes? Entonces la pregunta de ¿El figura Canagua, con eh, te se la vuelvo a repetir o ya la tienes? No, no, no. Ah, bueno, ok. Se pues, sí. la, la, la, la vuelvo a se la, la repito. Eh, Nos no, sí, eh, eh, indica si, si te parece, si te que estar yo. Bueno, eh, si ¿sí es posible precisar la cronología de la domesticación de tubérculos, granos y camellos en la zona andina. Bien, el tema de, de los tubérculos y la relación que tuvo con los animales, bueno, pues datan aproximadamente de 4.000, tenemos unos de fechados más antiguos de 4.000 años antes, pero el proceso de investigación de los animales, eh, como ya lo había indicado, es un proceso más anterior que el de, ¿Sí? cultivo. ¿no? Hay una especialidad bien? que trata este ¿Sí? tema, que es la arqueología, que tiene datos y va? estoy segura que bueno. se están mucho bueno, más antiguo. Eh, si bien, como ya había mencionado en la presencia, la observación de animales en uno de los primeros eventos de investigación, seguido de la investigación de los animales y finalmente o en La administración propia sí es un evento reciente, ¿No? pero con respecto a la pregunta de la que las orcas tiene una aproximación de 14 años antes de que se haga Muy bien, eh, tenemos una pregunta de Sonia Noemí Ramos que nos, y nos pregunta sobre cuáles fueron los primeros árboles frutales nativos que sí, se domesticaron probablemente en el Perú. Bien, los árboles frutales, en realidad eh, hay muchas especies que se consumieron y que están en este proceso de actividad de, de domesticación. Recuerdo muy bien los pechados, por de, ejemplo, de la vaca, de Siempa. Eh, esta fruta que ha sido muy consumida en el de Perú que Chávez fue bastante, bastante antiguo, por lo menos de 5.000 años antes del presente. Otra especie bastante consumida ha sido la luz, no olvidemos de ello. La luz más no ha sido eh, registrada en eh, guitarrero en Y Guitarreros pues en una actividad considerable casi de, de, de, de, de mil, de mil años antes del, del presente, considerando las nuevas adaptaciones que ha habido al respecto. ¿Me escucha? Sí, Lisa, gracias. Sí, Lisa, gracias. Eh, tenemos otra pregunta eh, relacionada con el tomate. Eh, uh -huh. La pregunta Jorge Alba sobre si se conocen algunas evidencias arqueológicas sobre la domesticación del tomate en el Perú. Si sí, hay evidencias tempranas de la domesticación del, del tomate. Eh, no lo he colocado así, pero también tenemos techados este, tempranos, por ejemplo, en Gitarrego. En Gitarrego en es uno de los que está mucho más temprano de este especie. De la misma manera que, que lo había indicado anteriormente, eh, que no he estado de mil años antes de este peso. Sí. Eh, tenemos otra pregunta sobre eh, si en la investigación que realizaste, ¿Encontraste datos de Capsicum Bacatum u otros ejemplos en los que las preferencias habían estado relacionadas por el lado de la utilidad alimenticia, medicinal o cualquier otra categoría de uso? Sí, sí. En la investigación que realicé en la Cubana, el Capsicum Bacatum está siendo también consumido en eventos unéctricos sí, sí, sí. y es un... En un contexto específico de, de área de producción de textiles, de, de techo, de manufactura, de cerámica, es, es en realidad un tipo de, de basural. Es allí donde mostré las fotos justamente de estos frutos. Entonces, este, sí, está relacionado al consumo, al consumo doméstico, así como al consumo ritual. Eh, el consumo ritual eh, sobre todo el registro el, el contexto está relacionado solo a esta especie no encuentro otra especie en el uso ritual el caso Pero en el doméstico encuentro también el vacato y también encuentro el, el ajilino y el de sí, bien, gracias Lisa. Eh, bien, seguimos con algunas preguntas más y tenemos también eh, otra pregunta del profesor Asunción Cano que nos dice Si los hallazgos en la costa norte son contemporáneos a los registrados al este de los Andes ¿Podría hablarse de centros, de, de centros secundarios de domesticación entonces? ¿Puede repetir la pregunta por favor? Sí, eh, los hallazgos en la costa norte uh -huh. son contemporáneos uh -huh. a los registrados al este de los Andes entonces, ¿podría hablarse de centros secundarios de domesticación? Ah, esa es una pregunta bastante interesante. Eh, Podría, podríamos referirlos de esa manera, pero yo prefiero hablar de centros eh, independientes de domesticación, porque las personas, eh, y sobre todo el ecosistema en los, donde se desarrollaron, fueron eh, independientes, fueron propios, fueron particulares. Y las personas también va la experiencia el cultivo la, la ecología la climatología pues, permitió otro tipo de manera. y eso que se confirma que el área de domesticación entonces está eh, es la cuenca de Titicaca A en parte de los trabajos que nos has mostrado ¿Y las referencias de los datos eh, moleculares, porque me baso en ello, eh, indica precisamente que es eh, el lado sur de Perú y el área noroeste de Argentina. En el es, es que están estas dos áreas. Nos dicen que, ¿qué opinión te eh, merece el proyecto, si lo conoces, eh, el proyecto de reglamento de la por el MIA, el, el pasado 27 de mayo, que permitiría el ingreso de la OBM y pondría, eh, pondría en riesgo estos conocimientos ancestrales de intercambio de semillas y todo lo que está detrás, como es la domesticación, el truque, posesión de semillas originarias, diversidad vegetal, cultural, etc. Esa es una pregunta sumamente interesante. Eh, esta afectación, sobre todo porque eh, en Bolivia ya se, eh, se aportó, ya se dio luz verde al uso de transténicos. Y esta situación, de cierta manera, nos repercute porque el próximo año o sea, se vence precisamente la ley de moratoria, ¿no? el 2021, eso, si no me equivoco, el 2011. La ley de moratoria se vence el próximo año y estamos en este tipo de, de situaciones. Y esto es una afectación tremenda a los recursos genéticos. Una, en realidad yo lo consideraría tan afectado contra eh, este conocimiento que está generando, que es, es el producto de la, eh, de la acumulación de conocimientos a lo largo de tanto tiempo, que tenemos cerca de 10.000 años, y cuando el ingreso de los ODM involucraría y afectaría directamente a, esto, a la genética, y hay impacto cultural tiene un impacto cultural grande eh, continuando con el mismo tema de las semillas eh, nos dicen si con rutas de semilla se refieren los espacios en donde se efectuaron el intercambio entre los recursos vegetales sí, así es justamente eh, esta ruta que involucraba el trayecto, el desplazamiento de estas personas para los, el cambio de la semillas. Eh, ¿y conoces alguna referencia bueno, tratando en este caso del tema del cacao eh, ¿sabes tú si hay algún alcance sobre su presencia en los Andes? bueno, en el tema del del cacao, bueno hay referencias eh, del consumo en Mesoamérica, en, en o sea, la referencia molecular y las datas de domesticación eh, indican claramente que el área de Centroamérica fue un centro de mayor diversidad pero también el área el área amazónica las eh, de, sobre todo de se me ha escapado el nombre, pero eh, indican eventos también independientes de domesticación. Mira, desde Argentina nos pregunta Iris sobre si tienes alguna información sobre evidencia de domesticación temprana del tomate para el caso peruano. Aquí es. Eso no, no, no, ya lo aquí es pero te dejó, vuelvo me a hacer encuentro. ¿eh? Eh, sí, los datos sí, de internet. ¿Los hechos no los he, he dicho, hecho? ¿Qué, ¿Qué, color de... el... ¿Qué, color ¿Qué, ¿Qué color es el Hoy cuaderno? Era de lápiz. ¿Puedes mencionar cuáles plantas fueron domesticadas no. en, los no. No, color... no. en los centros de origen? No, ¿qué color? En los centros de origen. En el área, ah. pero ¿qué centro de origen? ¿Variantina, ah, amazónica? ¿Qué dice y... acá? No lo especifica, pero puede ser de variantina. Pensemos en la ¿no? De la de no Claro, en la tenemos las pasiones, empezando por la antigüedad, no voy a referirlo. Las pasiones rurales, el frijol, las pasiones esas con respecto a las legumbres, con respecto a las oportunidades, con respecto a la máxima, la cupoleta eh, mochada, con respecto a los granos, como yo lo he demostrado, lo que pasaba la en la eh, tenemos que usar aquí más, tenemos al mariz también. Eh, antes de eso están las especies, que son el uso de cáncer y en realidad son una de las especies eh, bastante ¿San? consumidas ¿El eh, de, el de manera temprana. Pero finalmente tenemos el, el, el uso de psicoterapias también que son para la especie, sobre todo utilidad en. las cosas que nos sorprenden. Ah, sí. Una última pregunta más, vamos a ver nos pregunta ¿crees que podrías comentar un poco sobre los costos sociales ¿qué significó pasar de un sistema de agricultura o agricultura incipiente a un sistema de agricultura formal en las poblaciones tempranas? ¿tienes alguna idea que nos puedes compartir sobre eso? sobre toda la intensificación eh, de la situación del conjunto de la situación a gran escala, cultivos eh, mucho más cuidados, eh, dan un conocimiento importante de eh, controles biológicos, eh, controles eh, frente a situaciones de estrés ambiental eh, y asociados a otro eh, a otro tipo de plantas no. que permitían el crecimiento pues de ambas que un una mayor posibilidad, ¿no? Bien Luisa, realmente ya estamos, ya nos hemos pasado eh, varios minutos de nuestro tiempo. Y solo una última pregunta. Eh, ¿Qué características piensas tú que debe de tener un lugar para ser denominado un centro de origen? Para que sea considerado un centro de origen debe tener eh, bueno, diferentes factores. La unión de los datos y la congruencia de los datos moleculares, sí. los datos biológicos. Eh, los datos arqueológicos, eh, los datos etnobotánicos, que es muy importante, los datos lingüísticos, que también eh, es sumamente importante para las investigaciones con respecto a ello, y principalmente datos actuales, ¿no? Que permita eh, una, una interpretación de ello. Mm. Mm. Muchísimas gracias, y, quizá... y Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, sí, toda nuestra teleaudiencia, sinceramente reitero nuestro agradecimiento a nombre de nuestro departamento, estamos muy complacidos de poder con ustedes compartir todas estas eh, experiencias que vamos tomando día a día y, y, eh, y afrentando realmente no sé. todos los problemas que se presentan en todo el interés no el desarrollo de las investigaciones pero siempre con ese... Eh, 182. ...realmente de poder brindar a nuestro país lo mejor, ¿no? como es lo que desarrollamos en el tema de, de la biodiversidad, el conocimiento de la biodiversidad, de eh, historia natural. Eh, reiteramos también asimismo nuestra invitación eh, que cada mes estamos tratando de programar una charla eh, relacionada realmente con estos temas que nos vincula el trabajo de las eh, investigaciones en el departamento de etnobotánica y botánica económica ya estaremos a ustedes conversando y comunicando pertinentemente muchísimas gracias a todos y buenas noches me dijo que es para hacer el sorteo ah oh, verdad ahora pasamos al sorteo bien, te dejo entonces María mari Claudia y pasas tú a uh, el sorteo muchas gracias control. Brisa, por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? No, me aburro de ¿Y qué sorteo? ¿No, sé. Yo no me he burlado Gracias. Bueno, Vamos a pasar con lo, el sorteo de, del libro. De hoy Como saben, el sorteo va a ser si ya, like a la página, si has comentado por tre, etiquetando a tres amigos y has compartido también la, la publicación. Vamos a hacer el sorteo José Luis Amelo, y si hay algún problema de entrega con José Luis, se lo vas a entregar a Fátima Arias. Muchas gracias por el día de hoy. Se lo vamos a estar escribiendo por interno a José Luis para entregar el libro. Perfecto. Pero, eh, ¿Puede reiterar el modo de entrega del libro, por favor, María Claudia? Okay. El modo de entrega